Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Al 100. Es el capítulo 2 de nuestra temporada 4 y estamos muy felices de poder entrevistar una vez más a nuestros alumnos de la UEB. Así es, es un día bastante caluroso, pero eso no nos detiene. Estamos al 100 para iniciar con este nuevo capítulo. Y la pregunta del día de hoy es: ¿Qué es lo que más se extrañan de su casa? ¿Qué será, Andrea? No lo sé, no sé qué, la comida, las personas, el lugar, no sé, vamos a ver qué es lo que nos dicen los estudiantes. ¡Comenzamos! Esto es... Al 100 Al cien. Al 100 Al 100 Al cien. Al cien. Esto es... Al 100. Ahora nos encontramos aquí con... Josué. Josué, tenemos una pregunta para ti. ¿Qué es lo que más extrañas de tu casa? Mi cama. ¿Tu cama? <risa> ¿Eres interno? Desgraciadamente <risa> Ok, muy bien ¿De dónde eres? De Puebla Muy bien, muy bien Ahora estamos aquí con Eric Eric, ¿de dónde eres? De Cuernavaca, Morelos Muy bien La pregunta que tenemos para ti hoy es ¿Qué es lo que más extrañas de tu casa? Mm, la comida ¿La comida? ¿Cuál es tu platillo favorito? Pues ella hacen un platillo que se llama cecina Y sabe muy rico Qué bien Nos encontramos aquí con Pichoy. Hola, ¿cómo estás? Bien Tenemos una pregunta para ti en esta tarde ¿Qué es lo que más extrañas de tu casa? Pues las playas. ¿De dónde eres Bichoy? De Bonaire, es una isla en Caribe. ¿Y qué es lo que extrañas aparte de las playas? ¿Qué otra cosa extrañas? Mis familias. ¿Familia? Sí. Si tuvieras la oportunidad de hablar con ellos, ¿qué les dirías en este momento? Los amo. Nos encontramos con? Edson Martínez. Edson Martínez, muy bien. Edson, te queremos hacer una pregunta. ¿Qué es lo que más extrañas de tu casa? Eh, la comida y la familia. ¿Qué tipo de comida es la que más extrañas? Eh, gorditas, bueno, unas tortillas enfrijoladas, eh, chilaquiles. Y okay, bueno, pues creo que tiene un poquito de razón de extrañar la comida de su casa. Ahora estamos aquí con... José Manuel Pérez. José, tenemos una pregunta para ti. ¿Qué es lo que más extrañas de tu casa? Mm, yo creo que mis padres y mi mascota. Ay, qué lindo. ¿Qué mascota tienes? Un cachorrito de Schnauzer de un año. ¿Cómo se llama? Se llama Laila. Y en este momento nos encontramos con... Ay, Mael. Con Kevin. Muy bien, mucho gusto, chicos. ¿Vienen saliendo de clase? Sí, sí. Ah, ok, bueno, ¿qué es lo que más extrañan de su casa? Eh, la comida, definitivamente. Sí, definitivamente la comida, el sazón de, de mamá, del hogar es lo que más extraña. Ah, bueno, bueno, espero que pronto puedan llegar a su casa para que en un momentito puedan, pues. Comer y disfrutar del sazón de, de la casa de su familia. Ahora estamos aquí con... Uh, Matthew. Matthew, ¿de dónde eres? Soy de Texas. Muy bien, ¿y qué es lo que más extrañas de tu casa? Uh, mi carro. ¿Tu carro? ¿Extrañas salir? Pasear. ¿Pasear? ¿Eres interno? Uh, no, soy externo, pero no tengo mi carro aquí. Ok, espero que pronto puedas volver a tener tu carro. Sí, sí, de es verdad. Muy bien, amigos, tuvimos el día de hoy respuestas muy variadas. Este, Varios estudiantes de la UM respondieron... ¿Qué cosas extrañaban de sus casas? Tuvimos respuestas de la familia, algunos que la mascota, que la comida, respuestas muy diversas. Así es, Keren, pero yo me quedé con la duda, ¿qué es lo que tú más extrañas de tu casa? Y, oh, está difícil, pero creo que mi familia, mi mascota, son varias. La comida, la comida es un poco diferente a la de acá. Puede decir que las pupusas las extraño muchísimo. ¿De dónde eres? De El Salvador. Sí, pero espero y, y pronto pues se acabe el semestre para poder regresar y no, y no poder extrañarlas. Sí, podemos extrañar, pero estamos contentos también aquí con las actividades de la universidad y pues ya muy pronto se acaba el semestre y podemos volver a nuestra casita y disfrutar todas estas cosas. Bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como al @al_100um y @umtv.mx. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Esto fue, ¡que al 100!